¡Gloria a ti, Señor Jesús! Jesús y los suyos tenían ya experiencia del fracaso en su trabajo evangelizador. Jesús puede ver que tras su paso por estas ciudades y lugares, aunque con muchas manifestaciones de júbilo por sus palabras y signos, no quedó aparentemente nada. Jesús se lamenta de la incredulidad de estas ciudades, y su poco empeño en poner en práctica sus enseñanzas. Jesús anuncia que al final habrá un juicio duro para los que no han sabido aceptar al enviado de Dios. Pero seguramente Jesús no pronunció estas amenazas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 Husano. contra las dos ciudades de los que no se tiene noticia o al menos no se sabe que Jesús hiciera milagros en ellas. Los estudiosos han analizado este pasaje y piensan que fue producto del redactor y expresa simplemente algo que pensaba las las comunidades de Lucas. Solo se puede explicar por el rechazo que la comunidad cristiana seguramente sentía hacia esa ciudad. Pero lo más importante en este texto es cuando Jesús afirma que quien escucha a los discípulos es a Jesús a quien escucha y finalmente es a Dios mismo. El mismo verbo se aplica a Dios, a Jesús y a los seres humanos. Así como Jesús es el enviado del Padre, los discípulos son los enviados de Jesús. Jesús los autoriza para que anuncien el reino, y lo extiendan por todos los lugares conocidos. Anunciemos a tiempo y desatiempo el reino de Dios con todos sus valores. El reino nos urge. Dispongámonos a ser obreros del reino, con alegría y con disponibilidad, pero también con mucha apertura, para que otros accedan a él, y con la libertad y la alegría de verdaderos hijos e hijas de Dios. No permitamos que rechacemos los mensajeros que nos trae la buena nueva. como hemos respondido a todo el amor que Dios ha derramado en nuestra vida? Que el Señor los bendiga.